Andaba buscando en Google eh, cómo se escribe tu primer tweet y en blogspot.com he encontrado un post de hace cinco años, 2012, al que me respondieron pues, Iñaki Murua y Julen Iturbe. En aquella época todavía no habíamos ni inventado los videotweets. Ruquero y yo nos fuimos a juntar un poquito más tarde para darle forma a qué es eso de un eh, videotip, pero para entonces ya teníamos claro que para escribir eh, tu primer tuit y no morir en el intento hay que seguir eh, cuatro pasos que os resumo con dice. Impepinablemente te tienes que hacer una cuenta en Twitter, ¿eh? te das de alta, con eh, un nombre de usuario y una contraseña, le pones un correo, muchas veces te pedirán también un teléfono al que mandarte los mensajes y a partir de ahí ya puedes eh, tuitearte ¿eh? con gente como Jordi, como Itziar Querecheta, Siarga Stigarraga, Urza Buf. aquí hay mucha gente que merece la pena que entres en Twitter, que les escribas, que te respondan y que interactúes con ellos. El primer paso es eh, identificar con el hashtag el tema del que vas a hablar. Si vas a un congreso, por ejemplo, habrá un hashtag en el cual todas las personas que quieran hablar de ese tema lo identificarán. Cuando quieras mencionar algún usuario, te ponía aquí unos cuantos que merecen la pena tuitearles, ¿no? Eh, como puede ser eh, pues, Amaya Arroyo, Asieras Cigarraga, Ainhoa Pujana, bueno, hay mucha gente, este tal José Sierra soy yo. Eh, Maque y, bueno, eh, mucha gente que se mueve en Twitter y que seguramente va a estar eh, cerca eh, de ti para poder responderte. Mencionas al usuario con el que te quieras meter o la persona a la que le has oído decir esa cosa o con la que te gustaría debatir este tema y entonces buscas las palabras imprescindibles, tienen que ser palabras claves que definan el tema. Eh, el cuarto paso sería añadir los recursos multimedia que quieras poner fotos, vídeos, urls, eh, tu blog, mencionar el sitio en el que tú has escrito algo sobre eso y te voy a contar un truco cuando añadas eh, una foto que permite, en este momento twitter permite añadir hasta 4 fotos tienes posibilidad de mencionar hasta 10 usuarios con lo cual te ahorras caracteres, citas a las personas que tú crees que les puede interesar ese tema y además das una visibilidad importante a tu post recuerda, en este video tweet lo fundamental es que Empieces con el hashtag, el tema que tú quieres mencionar, luego te refieras a los usuarios con la arroba correspondiente, les eh, indicas los, eh, las palabras imprescindibles para no pasarte los 140 caracteres y finalmente añades eh, URLs, añades algún vídeo, añades eh, fotos y aprovechas para mencionar hasta 10 usuarios. Apúntate a Twitter, escribe tu primer tweet siguiendo estos cuatro sencillos pasos y a ver si nos vemos pronto con la etiqueta que te parezca conveniente, como esta de TIGCOM para desarrollar la competencia digital, y verás a gente tan interesante como Itziar Keresheta y su alumnado de la Escuela de Magisterio, o muchas otras personas que encontrarás en la conversación esta tan interesante que se da en Twitter y de la que podemos aprender mucho juntos. click click click klick